Empatan Tigres y Santos en la cancha del Santos. Santos anotó el primer gol, Rayan Lozano metió un golazo y después en un tiro de Salcedo salcedo es desviado por un defensor del equipo de Santos. Acevedo iba para un lado y la pelota entra del otro lado y empatan a uno, casi al final, el equipo de El Piojo Herrera. Uno a uno, Santos y Tigres en el debut de Caixinha, el regreso de Caixinha con Santos. Maestro, profesor, ¿cómo estás? Privilegio estar en esta mesa, José Ramón. Mauricio, por supuesto David Falteson y por supuesto a ti. Bueno, igualmente mi querido profesor, mister. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? Muy bien, José Ramón. Buenas noches y fuerte abrazo para todos. ¿Qué cuentas? Bien, aquí tranquilo. ¿tú? Todo bien. Bien, ¿Tranquilo. bien. No, hoy nos hemos abandonado. David Falteson, cómo estás? Buenas noches. Bien, eh, José Ramón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Un abrazo para Mauricio y para el profesor Carrillo, por supuesto, y para toda la audiencia. Un abrazo igualmente para ti. Eh, bueno, vamos a platicar de el partido Santos-Tigres que se había pospuesto por cuestiones de COVID, de, sobre todo de Santos y también algunos de Tigres. Hoy se juega y terminan empatados a un gol. Anotó primero Santos, ya lo decíamos, un gran gol de Brian Lozano. Por algo vendió Santos a Valdés, al América, teniendo a Brian Lozano físicamente bien, es muy buen jugador, muy buen jugador. Y empató Salcedo al minuto 90, con 3, 93 minutos. Un remate que pega a un jugador, se desvía y es gol. Así termina el partido entre Santos y Tigres con empate. Pase de Córdoba, ¿eh? A uno Pase de Córdoba. Pase de Córdoba, sí, pero. Si no lo desvía no es gol. Ya estaba Ceredo listo para posiblemente para tener la pelota. Sí, ¿Pero qué? Nada. Córdoba, Córdoba tuvo un buen debut hoy con Tigres. No, nah, más o, va o menos. Va a doler a doler. Más o menos, más o menos. No exageremos, ¿Vale? no exageremos. Yo lo vi bien. ¿No ¿Es así, profe Carrillo? Yo lo vi bien. Eh, lo vio bien David y lo respeto, pero no encontró la pelota por ningún lado, Córdoba. Es decir, no la vio. Y más o menos cuando jugó por el lado derecho en lugar de Tobán, pero va a andar bien, a mí me gusta mucho como jugador va a andar bien bueno, pues eh, según David Faites que es un super experto de Córdoba dice que anduvo maravillosamente bien el profe Carrillo dice que no la, no la vio en el primer no, tiempo, no, no, que en el eso. segundo jugó mejor. que anduvo bien a secas, José Ramón ah, jugó bien, bien, a, secas. A, secas. bien, bien entendí, a secas no entendí pero lo estuvo. de a secas bueno, estuvo, jugó estuvo. 90 minutos bueno, terminó pues, dando el pase para el gol Terminó dando el, la asistencia para el gol pero el desborde gol, el suyo gol por fue, derecha el gol fue, fue el hombre que desequilibró Fue una desviada totalmente de la defensa Ese, ese tiro de a ver, José Salcedo Ramón, lo detiene Acevedo Pero bueno, lo, lo desviaron Alcedo, y es sí, gol pero, pero la jugada de peligro La jugada de peligro la provoca Córdoba con su desborde a fondo Bueno, o no, Córdoba no estoy equivocado. El desborde que hizo, quizá el único desborde que hizo Córdoba En el segundo tiempo Bueno, tú como no viste Mauricio May? A ver, creo que donde mejor eh, o donde mayor provecho le puede sacar Miguel Herrera es donde lo pone de arranque como interior, tal y como lo hizo en su época con América con eh, Guido Rodríguez. Eh, dentro de este dibujo táctico de arranque del de, de, de conjunto dirigido por Miguel Herrera, otra vez vuelve a la línea de cuatro y es, eh, eh, es un detalle muy interesante lo que hace con Guido Pizarro, porque lo pone en medio campo, pero sin duda entre los centrales. Sí. Perdió 23 veces la pelota a Córdoba. 23 veces la pelota a Córdoba, sí, a ver, a mí me parece que hay muchos lapsos del partido en donde desaparece. ¿Cómo se Perder la pelota 23 veces en un partido sí, sí es mucho pero un como Córdoba. Sí, sí. sí pa para mí no fue nada espectacular ¿eh? la presentación de Córdoba contigo. Pero bueno, entonces este, vimos otro partido. Bueno, pero estuvo participativo, ¿no? Ah, estuvo eh... participativo. Eso es partido, diferente, Eso es diferente. Tocar la pelota 23 veces, buscó, buscó. Sí, pero, pero tú empezaste dio, diciendo fue una, que fue un buen partido de Córdoba y que América se empezaba a arrepentir así como, como, como si hubiera a sido ver, la noche del no, partido pare, de Córdoba. Pero Tranquilo. parece que no me entiendes. Yo no dije... No, sí te, yo, no, no, entendemos, sí te entendemos. Yo no dije que Córdoba fue la figura. entendemos que Córdoba perfectamente. Córdoba tuvo una buena presentación a seca. No, en la fue seca fue, después fue, lo agregaste. Fue buena. En la fue, secas después lo agregaste. Arrancaste diciendo que tuvo una buena presentación. Eh. Está bien, hombre. De los 23 dio un pase para pues Nosotros los 23, 23 fueron equivocados. No, no hay que echarlo. Hay no, que, no, no, tiene no. que trabajarlo mucho el Pío Herrera. Córdoba llevaba mucho tiempo sin jugar. ¿Sí o no? Sí, mucho. el eh, Tobán, Guiñac, la posición, por ejemplo, el 4-3-3, que es muy flexible. Todo este equipo yo no veía cómo iba a empatar, salvo este empate a compensación. Es decir, faltaban tres minutos para terminar el partido. tres minutos. No veía cómo, yo veía más. Control de Santos y, y fue muy buen empate. Muy, muy, buen similar, muy similar a lo que hizo Carlos Salcedo contra Santos en Liguilla. ¿no? También en la última jugada del partido, pero marca ahí, gol. ahí metió un golazo. Sí, sí, le En esta muy ocasión, el tira, desvía la pelota el defensor y se va al otro lado. Sí, si me llama la atención por parte de, de Santos. Digo, el que me, el mejor sabe cómo Justo está el es Pedro Caixinha, pero me llamó la atención que haya arrancado Geraldino, ¿no? Geraldino sí. arrancó, sí, de inicio, de inicio arrancó Geraldino. Si sí, hay un delantero que no tiene gol en el Como fútbol centro mexicano, delantero. sí, el... Lozano atrás. Sí. Lozano atrás, Otero y Preciado. Uh -huh. Y José Ramón, también te decía yo, ahora que hablan de Salcedo, que justamente en Monterrey todavía se mantienen los rumores de que podía ser transferido, ¿no? El, Mon el Tigres anda interesado en un jugador brasileño eh, que fue campeón olímpico recientemente con la selección brasileña en Tokio y eh, aparentemente Salcedo estaría como moneda de cambio. Hoy cuando hace el gol envío un mensaje claro a los aficionados y sí. supongo que a otros también. Pero, dicen, ¿no? que la, que, ¿Algún di pero dicen que la posibilidad de ir a Brasil se ha caído. Dicen que existe una posibilidad de ir a la MLS con el equipo de Toronto. Bueno, Toronto se está, está tratando de llevar jugadores muy buenos. Ya llevó a Lorenzo y, bueno, y vuelve, cinco temporadas. Bueno, y vuelve con la selección, eh. Vuelve con la selección. entonces vuelve, va, se, va, va se, a ser se, llamado. Se, se por, tiene que quedar en México. Martino, ¿eh? Se va a quedar en México, por supuesto, si vuelve a la selección. ¿Eh? Yo creo que el Tata lo, le gustaría que se quedara en México y que no estuviera viajando constantemente. A no ser que se fuera una liga de mayor calidad que la liga mexicana. Pero bueno, estamos viendo escenas del partido. Acevedo como siempre, muy buen portero. Y bueno, Nahuel Guzmán. Le hacen un golazo a Nahuel Guzmán. ¿eh? Ahí lo sí, tienen ustedes. ¿Qué gol? No sé. Del huevo lozano. ¿Qué golazo? ¿eh? Yo no sé si se distrajo un poco. Sí, sí, poquito, ¿eh? sí. sí. Para, mí, para mí colabora Nahuel Guzmán. Nahuel. Le pega lo, muy lo bien. Toma, lo toma lo adelantado. Sí, le pega muy bien el huevo lozano, lo pero adelantado. creo que podía ser algo más el porcentaje. yo también. pelota era de... La... Sí. Pero siempre se distrae en Después Viña metió un gol que Nahuel estaba... Nahuel siempre juega adelantado. Estaba, sí, ya, ya lo sabemos. Por eso, al tomarlo adelantado, le meten el gol. Y le buscan después otra jugada adelantada Ahí está Caixinha, que debutó el día de hoy. Es el gol. Es el gol. Y después el festejo. La pelota iba para el lado de Acevedo, desvían y ya Acevedo no puede hacer absolutamente nada. es la jugada. En posesión, como siempre tuvo más posesión el equipo de Tigres, que siempre lo hace. Y en disparos tuvieron parejos Santos y Tigres, más Santos que Tigres. En fin, un partido... Disputado, que estaba suspendido de la primera fecha, empatan a uno. Tendrá que trabajar mucho Caiciña, aunque tiene un buen jugador que se llama Brian Lozano, que es excelente. Hablábamos, José Ramón, eh, que Miguel Herrera a volvió ver, a la línea de cuatro en Tigres, de Monterrey. Y, y, y el tema, y el tema de Angulo, ¿no? Angulo que jugó de lateral por izquierda, no desconoce de la posición, pero jugó como lateral y no como central. Lo hicieron Sánchez Purata y Carlos Alzó. A no ver, mis entrar. amigos. Mi, Tus amigos de Tigres que mis dicen Mis amigos de Monterrey ¿son? les mandan un mensaje. Una, un mensaje muy claro y contundente. Sobre todo dedicado para ti, Jorabón, que te quiere mucho en Monterrey. Dice: 90 minutos jugados, una asistencia para gol. Tocó 61 veces el balón. Tres pases claves y cinco duelos ganados. La actuación del Córdoba esta noche. Pero no dicen que perdió 23 balones. Eso no lo pusieron. Tus, amigos, sí, no, tus Ramón, amigos, de los Tigres. Pero estuvo participativo, estuvo participativo, Córdoba. Ahora vas a ser el de porrista de Córdoba. No digan que no. Vas a ser el porrista de Córdoba, Faitelson. No, Eres periodista, no. mantente como periodista. Yo no, yo no. Bueno. No, yo soy periodista, José Ramón, yo soy fiel un punto de los pero cada vez que Córdoba haga algo bueno, cada vez que Córdoba haga algo bueno, que Córdoba haga, se retuercen en cuapa no Tienen para que nada, en para por nada, ¿por qué? ¿Por qué? Vendido un Lo vendieron, punto. De primer nivel. A ah, caray. Bueno, está bien. Habrá que preguntarle ah. a Tata Martino si es de primer nivel o no es de primer sí, nivel. es de primer nivel. Pero en este momento, el día de hoy... Bueno, yo, mira, es no mi sencillo, José Ramón. Yo Ahí le no preguntaría, jugar. mira, sí si en esta mesa hay alguien que sabe de fútbol es Mario Carrillo. Pues, yo le preguntaría a Mario Carrillo si a él le van a escoger entre, es... Álvaro, entre Álvaro Fidalgo o Sebastián Córdoba. Álvaro Fidalgo o Sebastián Córdoba. ¿Qué tiene que ver Álvaro Fidalgo aquí? Es un, no, jugador, más. es un jugador que pertenece a la América. algo tomó el Hidalgo. lugar de Córdoba en el América. Bueno. <risa> tuvo una no, buena bueno, temporada, ¿sí o no? Que conteste el profesor. No, aparte de jugar ahí en la misma posición, puede jugar por el lado derecho. Hoy, por ejemplo, jugó por el lado derecho en lugar de Taubán. Para mí es un jugadorazo. Pero como, arrancó como a interior, interior, ¿no? no lugar, me gusta mucho. Jugó como ser volante, volante por izquierda. A mí se, me, gusta, me gusta mucho. Simplemente que el día de hoy todavía no agarra la pelota... Es decir, es normal, no ha jugado con ellos, pero no él, eh, todos, eh, los tigres más o menos titubeantes. Pero ¿en dónde le momento? sacas mayor provecho a Córdoba, Mario? Porque arranca como interior y después, sí, cuando sale Tuban juega como extremo por derecha. Sí. ¿En dónde le sacas mayor provecho? No, en ambos, en ambos. En ambos tiene que pesar. Como volante izquierdo a la área, como volante derecho o extremo derecho es más creativo, asiste más a Carlos González y por supuesto a Guiñac. Entonces, a mí sí, me gusta no, de los dos ¿lo jugaría lados. ¿Y mejor atrás de Guiñac? Eh, por supuesto, pero en esta posición, en donde está, eh, puede llegar atrás de Guiñac. Del lado derecho, aunque arranque por el lado derecho, puede llegar atrás de Guiñac. Guiñac tiene que encontrarle por la izquierda como jugó el segundo tiempo. Muy bien. Bueno. Felipe, Felipe Ramorrizo, ¿cómo viste el partido? ¿Cómo el arbitraje? Hola José Ramón, buenas noches. Buenas a todos, a David, a Mao y a Mario. Buenas noches, buenas noches. Fíjate que no, no tiene problemas a Donay Escobedo, pero hay varios detalles que hay que comentar. La, la protesta en el fútbol mexicano ya es parte del partido, ya está como incluida de permitirse en el reglamento de, de la Federación Mexicana, porque todo protestan. No importa si está bien o está mal la, la, la, la, la, la jugada. Un grave problema que tiene estorba demasiado en el partido. Muchísimo estorba. Tiene serios problemas de ubicación. Y, ...y tiene que cam cambiarlos por correr mucho. Aquí, eh, miren, vamos a ver, ese está bien, ese está bien amonestado... ...porque eh, mucha gente dice, es que el balón ya estaba en el aire. Sí, pero al portero hay que dejarlo despejar dentro del área. No se le puede impedir que despeje libremente. Es la zona donde debe despejar libremente y está bien amonestado. Hay gente que dice, es que ya estaba en el aire, es que ya estaba... No, no, no, no, orden, no. Aquí es no. fuera de lugar clarísimo. Y esta clarísimo. es una, una buena decisión del árbitro asistente. Hay un fuera de lugar clarísimo... Pero vean, aparte de que está bien sancionado, van y le protesta, ¿no? Bueno, es Entonces, Guiñac. A mí lo que. Lo que le protesta a todos. Es que a pesar Siempre protesta a árbitros... los árbitros, Guiñac. Siempre. No, pero, pero, Siempre. pero Guiñac le protestó tres o cuatro veces durante el partido. es, es el... No, Todavía Santander expulsando al portero de, de, de Juárez porque lo insultó. A mí me gustaría que fueran todos iguales. Que, que si les van a protestar, amonesten. Que si los van a insultar, expulsen. Pero hoy, Guiñac se la pasó protestándole a, a don Donaí Escobedo y no hizo Oye, nada. Pero ¿no? siempre Entonces, estás, el, Felipe, perdón, pero es? siempre Pedro tienes un una persecución sobre Guiñac. Sí, Guiñac le dio un abrazo ¿Yo? al árbitro al hoy árbitro, y yo los vi no. sonriendo si e le con Y Guiñac eh, tiene una persecución lo que diciendo, sobre los árbitros, David, fighters, que a pesar de que el... Una persecución de Guiñac a los árbitros. ¿De qué, Guiñac? No, los árbitros a Guiñac. Es al sí, revés. Claro. Es al revés, Faiteson. ¿Qué partido No, viste? no, no. Si hubiera persecución... Si hubiera persecución lo expulsarían cada semana. Sí, Lógico. No hay. Ay, por Dios. El problema. Por favor. No, la verdad. No. Es que David, has, es un jugador limpio, visto, hombre. Bueno, limpio. Un jugadorazo. No, yo no hombre, diciendo, que llega, Pero perdón, yo que llega no estoy a diciendo el que el es fútbol. un jugadorazo. Oh, bueno, todos son unos cracks, David vez, todos son unos cracks. Le llamaron de Monterrey y le dijeron, no, calienta José Ramón, todos son unos cracks. Caliéntalo. Muy bien. Fighterson, felicidades. Bueno, José Ramón, yo nada más te digo, a ti te mandan saludos de Monterrey. A mí me vale, vale, madre. Me mande vale. saludos. Oh, tranquilo, José Ramón. tú no es para tanto. No, es que guiñaques sí, y guiñaques.